de Juan D'Artés, que recordemos, Rodi, está en Brasil este, y allí pasa sus días, a la espera de lo que este, pueda llegar a pasar, que es, es, tendrá o no sentencia, está todo medio complejo, ¿no? Es muy compleja la situación, entiendo que es muy compleja, por eso este es un juicio que ya lleva cuatro años, empezó uh -huh. en el año 2018, estamos en el 2022 y llama mucho la atención... Eh, ¿cómo, ...cómo avanza tan lentamente este juicio. Se retomaron las audiencias hace ya dos semanas... ...y está previsto que Juan D'Artés declare este jueves... Eh, ...en horas de la mañana, hora de Brasil claramente... ...donde eh, él está residiendo, está libre... ...pero no tiene libertades absolutas... ...porque, eh, por ejemplo, no puede salir del país tiene que quedarse sí o sí en Brasil. Este juicio que decía recién ya lleva cuatro años y que data del año 2009 en Nicaragua. De hecho, ha tenido como escenario tres países diferentes. Este juicio, Nicaragua, Brasil y Argentina. Uh -huh. Han declarado más de 11 testigos de ambas partes y eh, hace dos semanas, decía, se reanudó este juicio. Estas son las imágenes de Patito Feo, Taro, porque veo claro. que miran muy atentamente que era la novela éxito en su momento y que después eh, esta novela se replicó en muchos países, entre ellos Nicaragua, y eso produjo después la salida de una obra de teatro, obra la de teatro gira. que salió de gira por diferentes uh -huh. países. Claro. En Nicaragua es donde se produjo, eh, supuestamente según cuenta eh, uh -huh. Thelma Fardín, este hecho de abuso sexual donde ella lo relata tan duramente. Claro. Y ha sido incluso, y esto es tremendo también, ¿no? Tan criticada, ¿no? Porque eh, ha sido muy atacada por esto, él también, claramente. Eh, pero bueno, todos esperamos eh, una definición de este juicio. Es obvio obvio. ¿no? Esperamos que se haga justicia realmente, porque es tremendo. Y que pasen cuatro años, eh, me parece, revictimizar... Muchísimo, a ella sobre en, todo. ¿no? A ella sobre todo, pero claro... Entonces es como eterno esto, parece que no termina nunca más. Bueno, hay mucho vericueto ¿no? en lo legal este, y pero, ahí, eso hace que esto se vaya hay, girando. Hay, hay tanto vericueto, no sé si es lo que ibas a explicar, que él va a declarar este jueves pero podría no declarar. Sí, sí, él puede, obviamente, no es una obligación que declare. Lo que, lo que sí queríamos aclarar es que la causa lleva cuatro años y el juicio comenzó este año. Claro. La denuncia es la que lleva, la investigación, digamos, es la que comenzó hace cuatro años. No hay acuerdo, señor, entre Argentina y Brasil, ¿no? por no, la extradición. De extradición. Eh, no. Por eso es que es juzgado en Brasil. Por eso él se fue a Brasil inmediatamente. Y él se fue a Brasil porque él es ciudadano de claro, Brasil, además. Entonces aprovecha eso para estar en Brasil y de esa manera no puede la justicia argentina... ...exigirle a la brasilera que lo extradite, que lo mande al país para ser juzgado a, a, a nuestro... Pero eso a, eso la, tiene la que ver con, con, con una cuestión de leyes internacionales. Claro, son ¿Sí? no, convenios no de extradición que se, claro. que se realiza. Brasil no tiene ese convenio de extradición. No, no, Otros no, países no. sí lo tendrían. Sí. Otros sí, claro, pero no es el caso de Brasil.